Lo que vas a ver a continuación es un método para poder curar cualquier enfermedad y prevenirlas también. Esto que tengo en la mano se llama dispositivo de alta frecuencia DARSUMBAL. Lo compras a través de internet. Bien, este aparatito se enchufa a 110 o a 220 dependiendo del lugar donde vivas. Bien, en este caso yo lo voy a enchufar a un inverter que tengo, que es un inverter, eh, bueno, que lo conectas a una batería y te da 110. Simplemente porque lo estoy haciendo eh, alejado de una toma de 110. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Este dispositivo eh, tiene varias potencias, o sea, que si yo lo prendo, va a, a, a empezar en lo más mínimo. Vamos a prenderlo ahí encendió en lo más eh, suave ahí ahí tenemos el plasma pero acá en el en el papel de aluminio ¿eh? ¿Qué tenemos tenemos el rayo eléctrico de plasma acá tenemos simplemente plasma magnético y acá tenemos plasma eléctrico bien entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente a través de una pulserita, por ejemplo esta, y un cable, así finito puede ser, no importa, vamos a unirle a nuestra pulsera un pedazo del cable. Uy. Esta pulsera eh, debe tener un, un pedazo de tela que esté mojado con agua con sal. Esto es simplemente para que la conducción del plasma al cuerpo sea más efectiva ahora eh, no va a ser efectiva pero igual va a ser efectiva lo vamos a poner ahí cerramos ahí hace un contacto bueno y este otro extremo lo vamos a conectar aquí a ver, llegamos no, nos llegamos vamos a sacarlo un poquito bueno lo bueno de esto es que podemos dormir con el aparato encendido en modo bajito. Esto le va a servir tanto a un bebé como a un anciano. Es lo mismo. Se puede dormir de esta manera toda la noche. Prendo la máquina. Muy bien. Ya tengo el plasma. ¿Cómo lo compruebo? Con una luz fluorescente de bajo consumo se tiene que prender. Con eso yo ya sé que tengo el plasma.